Hoy presentamos el balance migratorio 2022 de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Un balance que vuelve a desvelar los efectos de las políticas migratorias y la crueldad con la que se gestionan las fronteras. frontera. 1.901 personas han perdido la vida o han desaparecido en nuestra frontera sur. Una cifra que es la segunda histórica desde que llevamos contabilizando el número de personas que fallecen en nuestras costas, en nuestros mares o en nuestros océanos casi un 10% más en comparación con las llegadas del año pasado y con las personas que perdieron la vida. La ruta canaria vuelve a ser la más mortífera, con más de 1.300 personas. La segunda es la ruta del Alborán y la tercera es la ruta de Levante.